Muy buenas, soy Luis Vilas, eh, psicoterapeuta y mediador sistémico y cofundador del Centro de Psicoterapia Román Vilas. Vengo a presentaros en lo que vamos a ver el próximo viernes, eh, del trabajo que realizamos nosotros eh, con personas que tienen dificultades con el alcohol. Lo hemos definido como un elefante en el salón. Eh, Hemos utilizado esta figura y seguimos utilizando esta figura como una figura emblemática para, para trabajar con, tanto con las personas que tienen el lío como con sus familias como, y sobre todo con, con los adolescentes, que es una figura que nos, nos da muchísimo juego. Eh, como podéis ver ahí, nosotros somos un centro privado que, aunque nacimos en el año 2005, realmente eh, nos refundamos en el año 2012. Eh, y en ese momento pues tam también cambiamos bastante en el, el trabajo que hacíamos precisamente en el tema de las ediciones. Mi compañera y socia y yo provenimos de dos programas de alta exigencia y de, de trabajo... En importante con, con personas adictas. Ella trabajaba con una asociación de alcohólicos desde un enfoque más, más cognitivo conductual. Y yo venía, provengo, del Centro de Solidaridad de Zaragoza, Proyecto Hombre, y ambos programas son de, de lucha y de rehabilitación, de, como os decía, de alta exigencia. Una de las cosas que tuvimos precisamente que cambiar es esa es, es idea de alta exigencia y trabajar con, con otro tipo de características. Eh, entre las características que, que estamos trabajando en estos momentos, eh, tengo que deciros que... Eh, Hemos cambiado bastante el trabajo por unos cuantos fracasos que tuvimos, aciertos también, pero por unos cuantos fracasos que tuvimos. Entonces, Por ejemplo, ahora trabajamos con las asociaciones del entorno, Alcohólicos Anónimos, el programa de rehabilitación de los Alcohólicos Anónimos, eh, perdón, de alcohólicos que es Azares, o trabajamos con narcóticos anónimos que también hay en, en Aragón. O sea, trabajamos con todas las. Eh, ahora Arvada, que, que, que inicia ahora también su andadura. Eh, m como saben, como nosotros no, no, no, no estamos en, en, en un, un sistema de confrontación, sino más bien todo de colaboración, nos estamos incluso intercambiando incluso a personas o potenciando un trabajo con el otro. Otra historia que trabajamos que hacemos continuamente es que todas, todas, todas nuestras intervenciones son eh, intervenciones que tienen que ver con un enfoque familiar o con un enfoque de pareja. Si no, no hay familia y vienen con pareja, con pareja. Intentamos que siempre que sea un, un, un enfoque de, de familiar. Eh, no hay ninguna intervención que hagamos o no hay ningún cambio que, que, que hagamos que no se hace en una sesión conjunta. Siempre en sesiones conjuntas. Otra historia que, que, que, nos está que nos está saliendo bien y que nos ha ayudado mucho en, en, en el planteamiento de, de, de esto, del, del elefante en el salón, es el planteamiento de utilizar, eh, sobre todo en las primeras entrevistas, para hacer una, un buen diagnóstico de la situación la utilización del genograma y sobre todo la utilización del eh, comapa, no solamente como un lugar, como lugares, digamos, de, de posibles dificultades, sino también como, un, como lugares y personas que puedan ayudarnos a, a mejorar, o potenciar, o mantener la, la, eh, la abstinencia en un momento determinado. Como os decía, tampoco nosotros planteamos la, la abstinencia como algo algo fundamental, sino más bien como algo como algo que se puede conseguir en un momento determinado, pero también se trabaja con otras historias, por ejemplo, con enseñar a beber, eh, sobre todo con, con adolescentes. Bueno, estas son ideas que, ma que manejamos manejamos muchas más, ¿no? pero que estamos dispuestos a, a compartir con vosotros, estamos dispuestos a, a explicar a un poco nuestra acción y, como os decía, el próximo viernes nos vemos y charramos. Gracias por vuestra por vuestra escucha y por vuestra atención a vuestra disposición.